Hola, ¿qué tal? Soy Leillo, 1975 y esto es un vídeo para jugando en linux.com. Ojipláticos nos hemos quedado. Ojipláticos nos hemos quedado con este juego y es desde el primer momento en que lo hemos visto. Desde hace unos meses, como sabéis, está desarrollando este juego eh, por Funk Funkselector, eh, que es un desarrollador independiente. Y, y bueno, pues eh, como podéis ver es un juego que va de rally pero con una perspectiva y un enfoque completamente diferente y muy muy especial, ya lo veréis. Bueno, pues nada, acaba de sacar demo, disponible para todo el mundo, podéis descargarlos desde Itzio, desde Game Hold, de IndyDB, eh, o sea, eh, de, de una forma totalmente gratuita, y es un avance de lo que vamos a poder ver a finales de año, si todo va bien, obviamente. Bueno, pues nada, vamos a simplemente a jugar un poquito para que veáis cómo, cómo es el juego y qué es lo que trae la demo. Y nada, eh, como siempre os digo, voy así a saco sin haber probado antes nada. Lo único que he configurado, pues ese es el, el tema de, del mando que estoy jugando con mi Steam Controller. Y, y nada más, a ver qué, qué es lo que sale de aquí, de este Art of Rally, que bueno... Las imágenes que habíamos visto en vídeos eran espectaculares. Vamos a ver qué tal está y si realmente cumple lo que promete. Allá vamos. Bueno, esta sería la pantalla principal de Art of Rally, ¿vale? Eh, todo el contenido que vais a ver en el juego es susceptible de ser cambiado, ¿vale? Es una demo de para que la gente vea cómo va el proyecto. Y bueno, como podéis ver, pues la mitad de las opciones están, están bloqueadas, ¿vale? Tenemos las opciones, donde tenemos aquí, pues incluso el HUD, la cámara, el lenguaje, que como veis, pues no lo he cambiado aún. No sé si habrá español. Vamos a ver, español, pues sí, tenemos español, qué bien. Bueno, pues nada, mejor para todos. Y, y bueno, pues eh, controles, audio, gráficos, hay un, un poquito de todo. No vamos a tocar mucho porque no quiero no quiero tener problemillas pero eh, vamos a ir aquí a, a la demo ya directamente que se usa una, es una simplemente que podemos correr en el rally de finlandia una etapa vale y, y bueno pues eh, tenemos aquí un par de un par de etapas, la normal y la reversa supongo que es Podemos eh, cambiar incluso el clima por lo que estoy viendo Me pone barajar el clima Tarde, lluvia, noche, niebla, mañana, tarde, noche, mañana Vamos a probar un poquito primero Vamos a ver primero cómo es por la mañana Y luego tenemos eh, como podéis ver pues dos coches diferentes ¿vale? Uno del grupo 2 Que es un típico coche de 110 caballos Cuatro marchas y, y luego, bueno, pues tienes uno del grupo B Que son los monstruos esos que salieron por ahí Por los 80, que, que eran una auténtica pasada y, y bueno, como veis, pues tiene eh, 440 caballos y 5 velocidades vale eh, Solo tenemos un modelo de cada Y esto de libre, supongo, librea bueno, Supongo que se referirá pues, a, pues a, a los diferentes skins que le podemos poner al coche Va, Vamos a jugar con un coche más sencillo para no complicarnos la vida, por si acaso, vamos a ponerle pues, un aspecto así un poco, un poco chulo. Venga, a mí siempre me ha gustado el rojo. Pues nada, eh, continuamos ya con esta pinta y cargando. A ver qué, qué tal está este Art of Rally. Que la verdad, eh, como os dije antes, desde que vi las primeras imágenes de él, me enamoró al momento. Bueno, pues estamos en el Rally de Finlandia. Aquí tenemos unas imágenes del paisaje. Como veis está hecho todo en low poly y con una estética muy particular. Y vamos a, a empezar. A ver qué opciones tenemos. Bueno, aquí tenemos las opciones de las mismas de antes. Pensé que, que podía ser alguna de configuración del coche. Y nada, pues esto es harto of Rally. Vamos allá. A ver si no me la pego mucho. Supongo que el botón B será el botón de, de freno de mano. Suele ser realmente el, el botón de freno de mano. Los gatillos al acelerador. El, el stick para girar. Y muy guay, ¿eh? Por ahora. Supongo que con el tipo aprenderemos un poquito a, a manejar. Pero por lo que estoy viendo es bastante sencillo salirse de la carretera, por eso estoy yendo con tanto cuidadín. Que como lo estáis viendo bien, ¿no? Bueno, primer leñazo. Allá vamos. Hemos perdido 5 segundos y aquí tenemos un salto. No sé si podemos, por ejemplo. Ver otras cosas como el control de cámara. Tenemos fo Mira como veis. Tenemos incluso el fo Rotación de la cámara. Vibración de la cámara. Bueno. Pensé a lo mejor que se podía cambiar de cámara y poner cámaras diferentes. En plan, pues yo que sé. En vez de ser desde atrás, pues de lado o cosas por el estilo. Supongo que en un futuro se podrá hacer. ¡Oh! Toma, castaña. Ahí van los troncos. Se nota que pierde tracción cuando pisas la hierba. ¿eh? Tiramos de freno de mano. Mucho cuidadito, porque esto resbala que es una pasada. ¿eh? Bueno, El aspecto, la estética... La verdad es que está muy, muy conseguido. Es un juego completamente original. Y aquí vamos a tener un buen salto, seguro. Mira, ahí volando. Típico del rally de Finlandia. Los vuelos rectas impresionantes. Y cambios de rasante que, que nos lanzan por los aires. Pero bueno... Normalmente detrás de cada cambio rasante suele haber una, una curva un tanto peligrosa que nos hace... Que nos hace pensarnoslo dos veces antes de, de pegar un, un vuelo de esos. Bueno, este, como veis hoy bastante malo, ¿no? Pero... Hola, hola, hola. vuelve vuelve! Ahí, volando. No sé cuánto será la etapa, pero por lo que veo estamos subiendo ahora una especie de, de colina. En plan high, eh, high climb. Bueno, volvemos a bajar otra vez Vamos a frenar un poco No lo voy a tomar con mucha calma Lo importante es que lleguemos Sin hacer mucho el ridículo Y no sé si termina aquí Aún no Aún no ha terminado Creedme que es bastante fácil salirse de la carretera. ¡Oh, no! <ríe> Dios. Menos mal que el coche es de los que no tienen mucha potencia, que si sí, no. Luego cuando probemos el, el coche de Grupo B, seguro que no va a ser tan fácil. Uf. Creo que... Lo que es el giro de, del volante Con el mando eh, Cuesta pillarle eh, El truquillo Me parece que Tenemos que tener mucho cuidado Con, con la cantidad de giro que le pegamos a, Al stick en el mando Porque si no Es tremendamente sencillo Pasarte de Pasarte de, de, de giro Uf, Soy malo Malo eh muy bien recreado todo por lo que estoy viendo y no sé si este será el final de, de la etapa correcto, bueno pues nada 5 minutos 51 segundos estoy viendo que incluso tenemos repetición vamos a ver un poquito la repetición para ver qué tal se maneja con las cámaras Bueno, pues está muy, muy, muy chulo. Vamos a continuar. Bueno, pues vamos a probar. Entonces, ahora eh... vamos a ver ahora, por ejemplo, pues eh... vamos a hacer una etapa con el otro coche, con la etapa al revés. Vamos a poner, por ejemplo, pues que sea de noche. A ver si nos sale aquí. Noche de hoy. Ya nos había salido. Ahí está. Vale. Y vamos a, a utilizar un coche de, del grupo B. ¿Vale? Así, amarillito ya, por ejemplo. A ver qué tal. Nos vamos a Finlandia. Etapa nocturna. En la reversa de la etapa que hicimos antes. Y bueno, vamos allá. Vamos a ver qué tal. Bueno, el tema de la iluminación... ...estoy viendo ya, así de buenas a primeras... ...que es sencillamente espectacular... ...la verdad es que está muy bien... ...el rugido del coche ya se nota que, que ha cambiado completamente... ...que es un, una bestia de estas de, del Grupo B... Y, ...y bueno, una bestia mala de controlar por lo que estoy viendo ya... ...a ver si... ...vamos a, a correr un ratito solo, no vamos a jugar la etapa completa... ...porque por lo que estoy viendo... Esto tiene bastante bastante chicha, ¿eh? Uff, llevar este coche es bastante complicado. Demasiada potencia. O sea, si le pillamos un poquito el truco. Es que estos del grupo B eran unos auténtica, una, una auténtica animalada. Una barbaridad de caballos en coches realmente que no eran muy muy grandes no tenía mucho peso y bueno para controlarlos era bastante bastante complicado Hola. bueno bastante bastante bastante bien llevado lo que es el tema de la iluminación ¿eh? fijaos en las sombras el efecto de la luz es muy realista, aunque el juego sea un low poly total, digamos que la iluminación está muy, muy trabajada. Vamos a ver otra cosa, vamos a volver otra vez hacia atrás. Vamos a salir hacia atrás y vamos a probar, por ejemplo, pues a correr la misma etapa, pero con lluvia. A ver si nos sale la lluvia. ...tenemos niebla, lluvia... ...vamos a probar con lluvia a ver qué tal... ...vamos a seguir con el, con el coche del Grupo B... ...a ver qué tal... ...vamos a comenzar la etapa... ...bueno como veis tenemos ya lluvia... ...iluminación también... ...tenemos charcos... ...en la carretera no sé si esos charcos... Eh, ...pues se eh, influirán en... ...en lo que es nuestra conducción... Uf. Cuando los pisamos dejamos dejamos una estela fijaos nada, nada esto está muy chulo la verdad ¿eh? lo que pasa es que es tremendamente difícil de, de controlar supongo que bueno lo que es el tema de la jugabilidad yo no sé si pretende eh, ser eh, tipo simulación, pero bueno, creo que en este tipo de juego más bien debería ser una conducción un tanto arcade. Pero bueno, supongo que al final será como todo, cogerle un poco el truco. Bueno, pues La verdad es que está muy muy muy trabajado, muy bien. Me, me, me ha gustado esta esta demo y bueno hay que tener en cuenta que aún le queda muchísimo trabajo por delante hasta que termine el año en principio va a estar desarrollándose lo que estáis viendo como os dije antes no tiene por qué ser precisamente lo que veamos como resultado final y, y bueno pues nada hay que felicitar a, a fun selector por el trabajo que ha, que ha estado realizando todos estos meses porque veo que Realmente, pues eh, es un trabajo que ha valido mucho la pena. Y nada, eh, lo vamos a dejar por aquí, por ahora. Eh, esto es lo que quería mostraros simplemente: esta demo que podéis descargar desde Game Hold, desde IndieDB y por supuesto desde Itch.io, desde ya. O sea, la tenéis ya disponible y con soporte, eh, por supuesto, con soporte nativo. Vale. Y nada, ahora lo único que queda es esperar a que salga el juego, esperemos que no se retrase, que lo tengamos aquí a finales de este año, para poder disfrutar de él. Y y bueno, pues eh, nada más. Con esto y un bizcocho terminamos, ¿vale? <risa> Venga, como siempre recordamos que somos jugando jugandolinus.com, que puedes visitarnos en nuestra página web como siempre y también en nuestros grupos de telegram en nuestras salas de matrix y discord en nuestros canales de twitch y de youtube por supuesto también en nuestros foros y en nuestras redes sociales de twitter y más todo os dejo todos los enlaces por ahí abajo en la descripción del vídeo vale si os gusta el vídeo por favor dadle a like si queréis hacer cualquier tipo de comentario eh, pregunta que sobre el juego lo que queráis pues tenéis los comentarios ahí abajo y por supuesto, si os gusta el contenido de nuestro canal, pues eh, suscribíos y marcar la campanita para que os llegue un aviso eh, cada vez que publiquemos algún vídeo o streaming nuevo, ¿vale? Y nada, sin más me despido como siempre, hasta la próxima chavales, nos vemos, chao, chao, chao, chao.